Me dedico principalmente a la, a la información económica, aunque bueno, eh, toco tipo, diferentes tipos de, de, de ámbitos informativos. Llevo ya pues, más de 20 años trabajando en el periodismo y, y quería bueno, pues enriquecerme un poco con, con el ámbito digital, que lo tengo un poco olvidado. Elegí la formación online por, por mi trabajo, porque no dispongo de tiempo para, para asistir a clases y porque me permitía eh, ordenarme mi vida pues, de acuerdo a, a las necesidades de, de mi trabajo y de, de estudios de, del máster. Y al final se establece un, un, un lazo pues, que, que es muy interesante y que mmm, yo recomiendo pues, también establecerlo personalmente, que al final es, te das cuenta de que, que mmm, una cosa se complementa con la otra, la presencia online con la offline es complementaria y es muy enriquecedora desde luego con profesores y con alumnos también. Tienes un acceso más directo a los profesores y más más cercano en el sentido de que no tienes que esperar a que un despacho se abra porque su despacho está abierto de forma online. Eh, sí que es cierto que hay veces que también es interesante hablar personalmente eh, porque no todas tus inquietudes igual se trasladan a, a nivel online, pero yo la verdad que para mí ha sido muy enriquecedor, ha sido una, una experiencia nueva. Yo, yo estudié en una universidad de despacho, de clases, de aulas y, y esto es diferente y, y me parece una experiencia muy positiva para la gente ya pues algo más veterana como yo. El marketing digital es un ámbito que eh, estamos dando otra forma diferente de, de comunicarnos. Consiguen eh, exprimir lo, lo máximo que pueden, eh, el, todo el potencial máximo de las redes sociales, todo el potencial máximo de comunicación. Y yo trabajo en comunicación, yo me dedico a, a comunicar mensajes, y en el marketing son otro tipo de mensajes, son mensajes comerciales pero analizan cómo, cómo trasladar ese mensaje a un ámbito tan, eh, tan universal y tan, tan diverso, tan multicultural como son las redes sociales, como es Internet, que me parece muy enriquecedor, para, para un periodista me parece súper enriquecedor, y que hay que aprender mucho de marketing digital para, también para hacer periodismo en los tipos que corren. A mí me, me, me decantó que es un, un equipo muy joven, eh, que es una universidad joven y que yo por lo que he contrastado es una, una formación muy cercana a la realidad. De hecho todos los trabajos que hemos hecho eh, para ir desarrollando el, el máster son trabajos del día a día, de empresas que están trabajando, en, en tienen experiencias de marketing digital muy, muy interesantes, que te permiten a ti valorarlas, eh, contrastarlas con un profesor, el profesor te las evalúa, te dice cuál es la mejor perspectiva, dónde te has equivocado, dónde lo has hecho bien, y me parece como muy muy cercana a la realidad, y bueno, yo lo he encontrado aquí en la Universidad Isabel I, desde luego.